El lunes nació el hombre, el martes tuvo una novia, el miércoles se casó, el jueves tuvo un hermano, el viernes mató su hermano, el sábado él murió, el domingo lo enterraron y el día 8 no existió. El lunes nació el hombre, el martes tuvo una novia, el miércoles se casó, el jueves tuvo un hermano, el viernes mató su hermano,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 El viernes mandó su hermano y el sábado él murió. El domingo lo enterraron y el día 8 no existió. El octavo día Dios después de tanto trabajar se fue con el diablo a charlar para poder planificar qué es el bien, qué es el mal, qué es mentira, qué es real, qué al comienzo, qué al final, cada huella digital. Resiliencia, el disco revelación, sistema es el gran problema, musical. la solución, la bendición de la nación más pura y bella, el idioma del corazón, del polvo de la gente estrella.